En el Briefing General, presenta tu empresa y aporta sugerencias para facilitar el trabajo del redactor. Cuanta más información aportes, más ajustados a tus expectativas serán los contenidos que obtendrás. Planifica y solicita tus posts. Configura tu calendario editorial, pulsa sobre el día que quieres recibir tu contenido y en la nueva ventana inserta todos aquellos contenidos que desees solicitar.